todo el brazo y me quitó de donde yo estaba quitándole las personas de encima a mi hermana. Eh, al lado afuera del corredor habían tres hombres, tres finqueros, que ahorita no recuerdo los nombres de todos, pero sí recuerdo que, que uno de ellos es este Kevin Mora Barca. y... Eh, cuando yo agarro a estas mujeres y, y el policía me agarra, eh, hay una mujer de nombre Ania Torres, que, que me jala del pelo y me, me da unos golpes, me da unas patadas, eh, entonces yo lo que hago es hacerme para atrás. En eso que, que me hago para atrás, el policía nunca me soltó de, de, del brazo y él... Me, me tira hacia donde estaban estos tres finqueros, en eso estaba Kevin. Kevin es quien me, me da un golpe en, en el ojo. Eh, hay otro señor que ahorita no recuerdo el nombre, pero sí lo tengo anotado. Es quien con un, con un garrote me daba garrotazos y me daba por el estómago, así con, con la punta del, del, del palo. Eh, yo lo que hago es que, y son tres hombres y tres personas que me están agrediendo, entonces yo como puedo, yo, yo caí, pero yo como pude, yo me levanté y, y, y, y se hizo una aglomeración ahí de, de, de policías que estaban viendo lo que estaba pasando. Eh, este, eh, uno de esos, dos de esos hombres, me, me hicieron empujazos, me sacaron de, de la propiedad, yo caí en la calle. En eso que yo estoy tirada en la calle, eh, hay una muchacha, este, Bertil, que me da una patada. Yo estando en el suelo toda golpeada, ella me da una patada aquí en la boca. Eh, yo me levanté de ahí y, y mi reacción fue impotente, verdad, eh, de pensar que eh, lo que estaba sucediendo y es cuando yo veo que mi sobrina está dentro de la patrulla y mi hermana eh, también se siente impotente. Yo cuando a nosotros, a Leandro y a mí, nos tiran afuera a la calle, yo lo único que, que pensé es que ahí iba a terminar la vida de nosotros porque de ver la cantidad de finqueros y la agresividad de estas personas y de la forma que han actuado eh, llegué a pensar o, o lo que a nosotros nos queda es pensar estas cosas vi como el compañero Leandro a mí me trató de ayudar a levantarme y estos finqueros lo, lo quitaron entonces dos de los muchachos que habían ahí afuera lo empezaron a golpear a él. Uno de los policías que habían ahí en ese momento. Sí trató de ayudarnos. Pero era él en contra de, de todos esos finqueros que estaban ahí. Él este, le dice a, a Grace que puede entrar a la patrulla. Él este, eh, jala a mi otra hermana, la mete a la patrulla pero mi hermana se sale a afuera y me ve porque yo estoy toda golpeada con la boca llena de sangre y, y entonces este, a Leandro lo sostienen unos finqueros, lo están golpeando entonces mi hermana en eso sale con este policía y me jalan me llevan hacia la patrulla Leandro quedó en la calle, este, entonces yo le decía al policía este que nos estaba ayudando que, que el compañero Leandro por favor le ayudara eh, yo de ahí no sé cómo, qué pasó, qué sucedió. Ya habían tres, este, ya estábamos tre, las tres mujeres dentro de la patrulla. Después, este, eh, sería como que Leandro este, contara cómo él pudo llegar a la patrulla y quitarse estos finqueros de encima. Este, de ahí nos quedamos. Eh, eh, uno de los eh, el comandante este nos, nos dijo que nos iban a hacer una, un documento y lo redactó en una hoja en blanco y nos dijo que le firmáramos eso para que pudiéramos salir de ahí porque él no nos podía dar la, la, la seguridad si no le firmábamos ese documento eh, luego este, de ahí nos quedamos en esa patrulla hasta Casi las 2 de la mañana, nos turnábamos porque quedábamos con los pies encogidos y entonces nos turnábamos, yo lo que hacía era sentarme donde, en eso, no nos pone los pies del carro mientras ellos estiraban los pies porque ya, ya hasta las casi las dos de la mañana ya no aguantábamos ahí. Eh, mis hermanos que también, eh, yo siempre rescataba a mi familia como valienta y luchadora por pelear sus derechos. Se pelearon con los policías porque en ese momento teníamos a, a, al bebé de Grace y él estaba pidiendo chupón. Eh, nos robaron dos celulares el de mi, so, mi sobrina y de mi hermana porque ellos sabían que ahí teníamos evidencia donde aparece eh, Dinia Sosa Navarro en dos ocasiones agrediéndola el domingo anterior y el, y el domingo de ayer eh, y todas estas personas que han llegado y que han este, estado incitando a la gente como, como Tais Vidal y ya en varias ocasiones hemos manifestado que esa señora incita a los vinqueros a la violencia es quien los agita incluso ayer estábamos dentro de la patrulla y eso de la de la medianoche, eh, yo pude escuchar cuando William García le decía por teléfono a Thais, Tais, dígale a Sari que está dentro de la casa, que en el momento de la señal ella corra por detrás hacia el charral y que se ponga a salvo porque vamos a prender la mecha, porque yo ya tengo sueño. Era medianoche. Eh, eh, habían hecho el documento, pero el, el comandante me dijo que lo había regresado para Buenos Aires, eh, que teníamos que esperar que viniera un, el asesor legal. En ese momento, eh, eh, él llegó como las 9, redactó el documento y se volvió ahí. Que fue cuando él llegó casi a la 1 de la mañana. Eh, nosotros reportábamos que ahí peligraba nuestra vida. También pensábamos en que los niños estaban aquí con mi mamá y mi mamá es una persona mayor estaba nosotros en ese momento, pero ya sabemos que los vingueros son demasiado agresivos, ellos son demasiados, andan armados, eh, en el momento que van a atacar ellos no van a pensar y no van a tener compasión de nadie porque hasta ahora eh, lo han demostrado así. Eh, nos sentimos impotentes, no, no, nosotros los indígenas no somos agresores, no somos agresivos, no portamos armas, eh, ante todo prevalece la vida de quien sea, respetamos eh, la vida de, de no sé, de, de, de cualquier persona y, y yo pienso que, que esto esto no va a terminarse hoy aquí, porque aún así eh, estando custodiados hemos recibido, custodiados por la policía, hemos recibido este, golpes, insultos, amenazas y todas estas cuestiones también hemos recibido de parte de ellos este, palabras racistas como lo que estamos haciendo, a ellos no les parece o que por nosotros estar haciendo esas cosas este, de robo y cosas así es que ellos tienen que estar en, en el lugar eh, entonces siempre man, hemos manifestado ahora no solo de la policía de Buenos Aires porque el señor que se que, que estaba ahí en, en ese momento cuidando la, la puerta, eh, le pregunté a uno de los compañeros y me dijo que él era de la policía montada, él era que, su que nos sujetaba para que estos estos individuos nos, nos agredieran. Eh, sí tememos por la, por la vida tanto de nosotras como de la familia de nosotros porque estamos identificados de eh, que, ¿verdad? Este, Hacemos valer el derecho con esto de, la, de las recuperaciones de tierra. Eh, ya nos quemaron un ranchito donde yo iba con mi mamá. Mi mamá se está resguardada aquí. Este, Ustedes ahora no, no pueden volver a ese... ese ¿quiere decir que sea un poquito no, no pueden volver a, a, esa, a esa casa, ¿no? Eh, nos dijeron ayer incluso como las 10 de la noche este, A mí me llamó una persona de confianza y me dijo que estaba mediando con y que tenía a Ana Gabriel en línea y que Ana Gabriel le estaba diciendo que nosotros podíamos regresar en ese momento a, a, a hacer posesión de la casa porque ya estaba todo bajo control, que ya no habían finqueros, que ya no estaban estos agresores ahí y que podíamos ingresar a la casa sin, sin, sin preocupación, sin nada. Entonces, ya ella, como estábamos ahí en ese lugar, yo le dije a ella que a él le digo, "Usted la tiene en línea." Me dice, "Sí." Le digo, yo. "Entonces, que esta señora sepa que ella no está aquí, que yo soy la que estoy aquí, que estoy exponiendo este, mi vida aquí en este lugar y yo precisamente estoy viendo a la familia Sosa. Dentro de la vivienda estoy viendo como tres de los agresores están frente de la patrulla donde estamos y una se encontraba en la parte de atrás y que la calle está invadida de finqueros gritando cosas eh, sin poder los policías hacer ninguna acción o, o no hacen. Eh, entonces, o sea, yo, doy, yo lo que estoy diciendo es que ahí están o es que ella quiere que yo me meta a la casa para que para que estos finqueros y esta gente acaben con mi vida. Pues si eso es lo que quiere, yo lo puedo hacer. Este, estando dentro de la patrulla ya este, todos golpeados y, y, y con toda esta situación, este, nosotras llegamos al punto de, de pensar que era mejor resignarnos a, a, a morir en ese momento, porque si la policía no, no había actuado antes, ya, ya no iba a actuar. Incluso en varias ocasiones habíamos comentado, de, escuchado que ellos comentaban cosas este, que, que era mejor correr en el momento que esos, que esos finqueros este, eh, llegaban y, o que agredían o que se ponían violentos, aunque en varias ocasiones ahí gritaban este, amenazas y todo. Y, la policía lo que hace es ponerles cuidado nada más porque ni no lo reportan. Ni nada. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Cuéntame del proceso de recupera recuperación de. de, de, de saneamiento tierra. territorial. Sí, cuéntame un poquito de ese proceso. Ajá, es este. Eh, bueno, en el, en, el convenio, más, más en el convenio 169 de la OIT dice que los territorios indígenas son únicos y exclusivos para los indígenas que habitan el lugar. En este caso, los habitantes del lugar de Salitre son los Bribris. Eh, por lo tanto, solo los Bribris eh, tenemos derecho a la tierra, de trabajarla, de cultivarla, de hacer uso de ella. Eh, que si una persona... Eh, tiene documentos de antes del 79, son personas de buena fe. Si lo tienen después, esta ley nadie puede ignorar este, eh, este ignorar la ley, entonces yo nosotros siempre hemos pensado, bueno sí, este esta gente, eh, si no tienen este, eh, los documentos de, de, de que son poseedores de, o dueños de esa tierra, eh, entonces este, por lo tanto no tienen derecho le hemos manifestado al gobierno en muchas ocasiones y, y, y, y no nos han resuelto hasta ahorita nada, entonces no, no nos queda más que hacer valer nuestro derecho y, y si esto implica este, defender la tierra eh, con nuestra vida, yo creo que ya es suficiente, hemos este, puesto en evidencia eso, entonces este, no nos queda más, de aquí nosotros vamos a seguir este en la lucha vamos a seguir en lo que en lo que nosotros creemos y por lo cual luchamos entonces ¿no? un para adelante para ver el sol ¿o aparte de esto que pasó este este fin de semana Sí, ya se está surgiendo sí. aparte de esto que pasó el fin de semana ¿cómo es el, el día a día es decir ¿Ustedes preparan los chiquitos, eh, los tienen en casa, los, los preparan para ir a la escuela, los que sean de edad escolar? ¿A qué hora se levantan, por ejemplo, en la mañana? Contanos un día a día, digamos, ¿cómo, cómo funciona su familia, usted, en, en el día a día? Eh, sí, nosotros eh, nos levantamos temprano, a las cuatro y media, cinco. Eh, tenemos... Eh, algunos animales, no mucha cantidad, pero sí tenemos, tenemos, eh, bueno, esta parte de aquí, pero también tenemos otro terrenito allá al otro lado este, de la calle, entonces eh, nos dividimos los trabajos porque aquí hay que cocinarle a los animales eh, y, y cuidarlos y al otro lado hay que trabajar los cultivos y eso, entonces hay quienes se quedan aquí cultivando eh, perdón, este, cuidando los animales, pero hay quienes trabajamos al otro lado de ¿no? la siembra. ¿Y otra gente se queda cuidando aquí, cocinando, cuidando a los niños? Sí, sí, este, bueno, los niños como la escuela queda aquí a la par, entonces sí, ellos se, se y se van. Eh, el tener que ir a la, hemos evitado salir solas, porque ya sabemos que, desde que, que, que comenzó este proceso de recuperación, eh, que ya nos han dicho en varias ocasiones que, que ellos nos reconocen, que ellos saben dónde vivimos, que nosotros andemos con cuidado. Siempre este, las amenazas, entonces, este, hemos tratado eso, de evitar eh, salir solas. Pero sí sí sabemos que en cualquier momento este, los finqueros que, que están prácticamente en Buenos Aires, ellos van a actuar en Buenos Aires en contra de nosotros.